Como comentábamos ayer, dentro del comité, nos planteamos este encuentro y, y agradezco muchísimo a Cultura y Ciudadanía que nos hayan permitido este ejercicio de imaginación, de especulación, de lo que nos gustaría que, que fuese ¿no? el panorama cultural de los próximos años aprovechando una crisis como ha sido la, la pandémica. ¿no? Y uno de los grandes retos que creo que es fundamental abordar es la necesidad de… De, de abordar las desigualdades que hay en nuestra sociedad e incluir a, a, a las minorías, ¿no? en, en, especialmente en el sector cultural, en las instituciones y en sus programaciones. Eh, creo que la cultura ¿no? tiene, tiene una función muy importante en ese sentido, en un momento como este, en el que, aunque parece que hemos avanzado muchísimo, ¿no? eh, de repente resuenan eh, cuestiones políticas complicadas, como puede ser el caso de Polonia, ¿no? como el, el alzamiento de, de movimientos de extrema derecha, eh, agresiones homofóbicas. Y creo que debemos de ser un modelo ¿no? de inclusión y, y, y poder eh, avanzar en ese sentido. ¿no? Para ello es un lujo contar hoy por la mañana con, con Iquillo Espiña y con Paloma Chen dos artistas y activistas eh, que nos van a contar un poco sus prácticas y cómo se introducen ¿no? en, en, en el mundo cultural y, y social. ¿no? Para... Voy a leer muy brevemente vuestras biografías, porque creo que bueno, aunque las tenéis en el programa... Es importante conocerlas un poquito más. Iquillos Piña Narváez eh, se define como parchita no binaria, afrocaribeña, artista, performer, ensayista, dibujante, socióloga, mediadora cultural y forma parte del colectivo de investigación artística IU. Tiene varias publicaciones en temáticas relacionadas con género, critical whiteness y de colonidad. Y Palomachen es periodista, activista, antirracista y escritora. Las experiencias en su infancia inspiraron su investigación periodística a crecer en un chino sobre jóvenes de origen chino en España. Y colabora con plataformas como Transnational Migrant Platform Europe o Tusanaje, en el que ha organizado el primer encuentro de la diáspora china en Matadero de Madrid. Bueno, buenos días, Paloma, adiós. Una de las primeras cosas que, que salieron en, en, ¿no? en, en una conversación previa era abordar un poco el título ¿no? de, de esta conversación que, que hemos puesto decolonizar mentes políticas y organizaciones culturales. ¿no? Y, y sí que hablábamos en esa conversación previa qué significaba decolonizar ¿no? y, si, y si considerabais que, que era posible. <risa> <risa> Estamos fácil. <risa> Bueno, buenos días. Gracias a todas, a todos y a todas, Y gracias también a las ancestras porque nos permiten estar acá. Tengo un eco y siento que soy una ancestral ahora mismo, así como... <risa> uh, sobre todo en esta semana y en este mes, que es importante para nuestras comunidades diaspóricas, negras, afroindígenas. Eh, es el mes de la masacre y el genocidio. Y mil veces voy a decir que no hay nada que celebrar, ¿no? que estamos vivas, aún resistiendo. Y es un logro y es una alegría estar viva y para mí es un principio también no olvidar y tener una larga memoria. Hace dos años eh, se celebró y se festejó en el Estado Español, en el Reino de España, el genocidio realizado a Pia Yala. Y para mí es importante recordar esto, ¿no? como parte de una política vital de descolonizar, ¿no? si es posible llegar a esto, porque es como eh, parece una pretensión o una ambición también eh, pensar que se puede descolonizar, ¿no? es como la descolonización no es bonita, no es glamurosa, no es pacífica, ¿no? Descolonizar implica destruir este mundo tal cual está y eso implica violencia e implica dolor. ¿no? Entonces, pensar la descolonización desde un estado que implementó la colonización es bastante raro, paradójico, contradictorio, ¿no? como hay un boom y a veces se piensa que es, pareciera que es un un proceso gradual y etapista, ¿no? Como, ah, oh, me voy a decolonizar, es como tomar una, pil, un, una píldora y luego deconstruirte y ya aparece el nuevo sujeto decolonizado. O oh, uso un champú decolonial y listo, ¿no? Como que tiene que ver con esta invención de Occidente también del tiempo y de, del progreso y de la civilidad, ¿no? como un step by step, donde vas pasando de estados simples a estados complejos, ¿no? desde la barbarie a la civilización, ahora parece como, ah bueno, no, no, no, no, hay que ir de la barbarie a la descolonización, como si fuera un futuro al cual llegara una tierra prometida también con este imaginario cristiano céntrico, ¿no? o, o igual, inclusive con, con el mismo feminismo que a veces dicen... Feminismo barbarie, ¿no? Entonces como que el, el feminismo es el plus-ultra, y utilizo esta palabra del plus-ultra, eh, para lograr como el, el máximo lugar a donde llegar. Entonces para mí es como complejo entender esto desde un, desde un lugar de tierra de colonos, ¿no? Como de colonizar desde acá y entender esto también como un hecho histórico, ¿no? Es, es un hecho que tiene raíz histórica y que tiene dolor y que generó una herida que todavía está viva. Y que este territorio donde estamos paradas, sentadas, ahora mismo, es un territorio de colonos también. ¿no? Entonces, asumir esto creo que, que es importante como autocrítica y como lugar de enunciación para pensar posibilidades de mundo. Yo no sé si descolonizar sería la palabra, pero sí posibilidades de mundo que además implica lugares contradictorios y difíciles. ¿no? Como y cuando hablo de la larga memoria, es pensar en, en esta tierra de colonos. nos convenza, comentábamos antes de uh, El Conquistador de Filipinas, Legazpi de Tierra Vasca, la empresa guipuzcoana en el Caribe, de donde vengo, era quien controlaba el control de cacao, por ejemplo, para exportar y contra, con, controlaba las plantaciones también. El, en en el Caribe y era capital vasco también, entonces no tenemos que olvidar que estamos en tierra de Colón y que es contradictorio vivir en esta plantación aquí ahora y esta pulsión de descolonizar, también lo comentaba con Pancho Francisco Godoy, que es de, del colectivo que formó parte, es una cosa como eh, un poco muy, muy histérica, ¿no? Como que todos los años un museo realiza un decolonizar el museo, desuniversalizar el museo, descolonizar la universidad. Todos los años, o sea, desde el... Tengo como ocho años acá viviendo y desde que aterricé están descolonizando los museos, ¿no? El MACBA, el Reina Sofía, acá, como el Guggenheim, o sea, como todos están descolonizándose y no sé cuándo va a llegar, ¿no? Como la, la descolonización es como Cristo, Cristo viene, pero no llega. Entonces... Un poco así, ya como que hace mucho. Paloma, ¿te quieres aportar algo? Eh, bueno, lo primero de todo también, muchísimas gracias. Eh, me siento súper privilegiada de estar al lado de, de, de vosotras. Y bueno, en la reflexión acerca de, de la descolonización, también, claro, con con el título ¿no? de la charla, también me llevó tanto a bueno, pensar como todo el proceso de, de entrevistar, hablar con compañeras acerca de qué pensáis, ¿no? acerca de qué es esto de descolonizar. Estamos eh, decolonizando la, la industria cultural con, con nuestras prácticas. Eh, y bueno, reflexiones interesantes que, que surgieron de, de estas conversaciones, yo creo que muchas veces es acerca de esa ambigüedad o complicación ¿no? de utilizar como la palabra decolonizar o, por, o utilizar como el marco de colonial, porque queda muchas veces como muy abstracto, no, no sabemos exactamente qué quiere decir. Y también, de nuevo, lo que, lo que has mencionado, ¿no? de todos los años estamos yendo a charlas de decolonizar los museos. Y es como, ¿es posible decolonizar los museos? O sea, un museo que, por ejemplo, directamente su colección ha nacido de la expropiación, del extractivismo, Uy. ha nacido de eso, o sea, ¿se puede decolonizar eso? Eh, bueno, y al final un poco a, a dónde iba, o como nosotras entendemos que, que puede ir todo esto, es a intentar poner en el centro, ¿no? como otras culturas, eh, por ejemplo, en, en nuestro trabajo sería como poner en el centro la cultura asiática, ¿no? la cultura asiática, la cultura china, la cultura eh, de, de las personas que están aquí y que no, nunca han sentido eh, que han sido reconocidas, que sus trabajos artísticos han sido reconocidos como, como cultura, entonces sería intentar todo el rato como, como poner en el centro. ¿no? Uh. Eh, y, y, y yo creo que, que muchas veces eh, no, no hemos hecho como este, no partimos a lo mejor directamente de esas herramientas teóricas o una reflexión teórica acerca de, bueno, el objetivo de nuestra organización o asociación es decolonizar. No, sino que estamos partiendo, muchas asociaciones y organizaciones, estamos partiendo de elementos. Eh, comunes como puede ser todo el tema de hablar de referentes, de hablar de memoria histórica, de hablar de, de identidades diversas y, y ahí es donde yo creo que tenemos muchas cosas en común y donde generar espacios de empoderamiento para personas que nunca nos hemos sentido representadas, pues sí que es una vía para ir decolonizando ¿no? poco a poco las, las industria, la industria cultural. No, Totalmente. Ya me veo una frase de James Baldwin que me resuena todo el rato: que dice, No me digas lo que eres porque veo lo que haces. ¿no? Y realmente creo que, que quizás es el momento ¿no? de dejar de las teorías, ¿no? dejar de, de hablar y realmente pasar a, a, ¿no? a la práctica, a verdaderamente hacer las cosas, poner ¿no? el, el, la importancia donde tiene que estar. Todavía resuena un poco ¿no? el, el desfile del 12 de octubre en mi cabeza ¿no? y, y, y creo que es una pena ¿no? aprovechar como una fecha como esa ¿no? como para, para poner el debate en otro sitio y parece que al revés, ¿no? que de repente de, de, el, el debate sigue todavía ¿no? eh, eh, lejano ¿no? a, a entender de dónde venimos y, y sobre todo, hacia dónde vamos. ¿no? En vuestros casos, ¿podéis contarme un poco, contarnos eh, cómo, cómo abordáis esa práctica? ¿no? Eh, sí que hablábamos ¿no? que por un lado tenéis vuestras eh, prácticas artísticas individuales, pero eh, también abordáis ¿no? vuestro activismo de una manera colectiva. ¿no? Entonces bueno, si... mm. Básicamente, creo que ya nuestra existencia en sí misma es un, es un acto de rebeldía, es un acto de resistencia y como artista pienso también en la creación colectiva y en la generación de comunalidad y de comunalidades diaspóricas, comunalidades migrantes, comunalidades que este mundo eh, quiere arrasar. Entonces, siento que es muy difícil esta frontera entre arte, activismo, existencia, ¿no? Como que suena muy filosófico, pero Muchas veces salir a marchar un 12 de octubre es un, un acto de resistencia y al mismo tiempo para la mirada a otra es un acto de estetización política, ¿no? Eh, o salir un día del orgullo a recordar eh, por qué estamos vivas. Y siento que el principio colectivo de comunalidad, de afecto, de autopreservación colectiva, de cuidado, es como un principio básico para la producción artística y al mismo tiempo para la generación de tejido de vida. Me gusta hablar de esto de tejido de vida porque estamos en un lugar de infrahumanidad, ¿no? como 1492 es una, una fecha histórica que logró esta división binaria del mundo y está el plano de la humanidad, que está la, la gente blanca, ciudadana, ¿no? como y en el plano de la no humanidad estamos la gente no blanca, no ciudadana. ¿no? Pareciera que en este plano de no humanidad y no ciudadanía no existiera agencia. Y es importante también pensarlo en función de, de este encuentro ¿no? que se llama Ciudadanía y Cultura. ¿no? quién tiene el estatus de humanidad, quién tiene el estatus de ciudadanía y de producción de cultura. Yo soy una persona sin papeles, no soy ciudadana y produzco cultura. Igual que muchos y muchas en este territorio. Entonces, pensar la habitabilidad del territorio siento que es importante y hackear la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía está dialogando constantemente con la idea de supremacía blanca, ¿no? Y la idea de posibilidad de existencia. Entonces, para mí es importante como artista, como producir imaginarios, estéticas, prácticas desde este lugar que nos han sido asignados históricamente, no porque quiero estar allí, es decir, quiero ser eh, un cuerpo sujeto de derechos, ¿no? porque también es difícil ocupar la opacidad, la periferia, eh, y cómo estar en este lugar también implica un lugar de agencia, un lugar de potencia, un lugar de creatividad, un lugar de fuerza. No sé si ahora es el momento de poner el video, porque Yo creo, creo que, que sí. puede quiero... ser... Hay dos videos, uno que se llama el de la marcha, creo que es el título. y... Porque es un poco lo que hacemos como colectivo, ¿no? Como realizar acciones políticas, poéticas en la calle, hablando de descolonización. Siento que no se puede hablar de descolonización sin hablar de des-cis-heterosexualización del mundo. Es decir, el proyecto colonial es un proyecto heterosexualizador. El proyecto colonial es un proyecto civilizatorio y la civilidad es heterosexual. Entonces, si hablamos de descolonizar, eso implica naturalmente uh -huh. des heterosexualizar, desciseterosexualizar. Uh -huh. Entonces este video que refleja un poco lo que hacemos como colectivo y refleja también eh, un poco lo que hago también como, como práctica de artista individual. No sé si lo tenéis preparado. Bueno mientras lo buscamos. ¿Se llama marcha? Creo que se llama marcha y dos. Orgullo marcha. Hmm. Habían dos. Es Mercurio en retrogrado. ¿El qué? Es Mercurio en retrogrado. <risa> esto siempre <Ya>. pasa. <risa> <risa> Hablábamos de que Mercurio retrogrado <risa> hay en retrogrado. problemas con la tecnología. Sí. <risa> no lo tienes. Bueno. Pero si si, si, si quieres, sí. Si, si estaba preparado, creo. Sí, sí. Bueno. Lo hemos visto. Um, bueno, un poco, eh, bueno, si está el vídeo me, me avisáis. ahí, sí. Eh, bueno, pues conectando, no, esta es mi presentación. Bueno, bueno, pues... Da igual. Yo lo puedo reenviar, sí. Sí, yo también lo puedo reenviar, a Mercurio en retrogrado no nos va a vencer. Pero sigue hablando, Paloma. Eh, bueno, eh, conectando con... Eh, bueno, con, con muchas de las cosas que, que ha dicho Josh, eh, lo, lo primero que, no sé, muchas cosas que yo quería comentar es acerca de, bueno, cuál es la principal pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde están las personas migrantes y racializadas en la industria cultural? ¿no? Porque hay como extremadamente pocas y conectando con esa idea ¿no? de encuentro entre cultura y ciudadanía, entre la industria cultural y, los, y las ciudadanas, eh, pues casi no hay. O sea, no estamos pues ante un público eh, súper pues, su ¿no? y yo creo que eso, eh, aparte de, de bueno, conectar absolutamente con ese legado, legado histórico, eh, yo hablaba ¿no? con mis compañeras y compañeros acerca de dónde están, dónde estamos, estamos, pero hay una invisibilización extremadamente fuerte eh, sí, sí. Y, y yo creo que… Eh, bueno, está sí, el vídeo… Y de hecho, una, una de las cosas era, era esa, ¿no? Que primero las dificultades de la base misma, uh -huh. ¿no? Que es todo el tema de, eh, de no tener papeles, uh -huh. ¿no? Que, que, bueno, pues claro que tengo papeles, lo que pasa es que no valen en tu territorio. O sea, eh, yo tengo mis estudios, yo tengo todo, pero aquí eh, no valen. Y, y una vez resuelto ese, ese primer nivel, ¿no? Es como decir, vale, ¿cómo? me introduzco ¿no? en toda esta industria si muchas veces pues los agentes culturales migrantes no tienen redes, no tienen contactos, uh -huh. no saben exactamente cómo, cómo hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, yo... Eh, y, y también en mi experiencia personal es como todo este desconocimiento de, de no sabemos cómo, eh, cómo acceder a las convocatorias. Muchas veces son necesitas un currículum súper... Eh, no sé, una, una locura de currículum, ¿no? no eh, entonces yo, yo creo que hay, hay muchísimas dificultades para entrar en todo, pa, para centrarlo, no, para intentar que en la industria cultural un poco eh, vaya a lo, a lo diverso. Yeah. Entonces bueno desde la red de diáspora China y desde todo lo que hemos intentado hacer es bueno nuestro lema un poco era como desde nosotros para nosotros, no uh -huh. es, es pues no nos importa, no no tenemos que estar todo el rato que nuestro público sea Gente blanca, no tenemos por qué hacer todo el rato, pues el Año Nuevo chino y estetizarlo todo y el dragón y no sé uh -huh. qué y todo para un público súper blanco, o sea, no, o sea, no, era, no nos interesa, yeah. ¿sabes? No nos interesa, queremos hacer cosas para nosotras, para nuestra comunidad y, y hay muchísimos retos, no, hay muchísimos, hay muchísimas dificultades. Por supuesto que también queremos, pues, pues a lo mejor pasar a lo a, a lo mainstream, a, la, a que tengamos ayudas, a que podamos tener diversos públicos, pero también hay dificultades dentro de la propia comunidad de no saber uy, cómo, cómo podemos seguir tejiendo alianzas, ¿no? cómo puede la comunidad china, la comunidad asiática, seguir tejiendo alianzas con otras comunidades y seguir generando públicos propios. Yeah. Y, y, bueno, pues el, el evento de, de Woman Woman, del de, de primer encuentro de la diáspora china, que fue en Matadero, Madrid, que, que bueno, Matadero es un centro cultural que... que que la verdad es que hay muchos proyectos superinteresantes y uh -huh. creo que eh, vosotras habéis también sí. trabajado, trabajado ahí. Y, y bueno, ahora luego pues en la presentación os enseño un poquito como algunas imágenes que, que, que pueden, no sé, pueden ilustrar bien cómo, cómo fue ¿no? y cómo uh -huh. lo planteamos. Pues si quieres, mostrarlo yo una vez que ya estás hablando de esto. Eh, sí, no, no sé si, si queréis poner antes sí, la el, presentación. Ah, el video, ¿no? entonces ahí sí. lo estoy El de marcha. Ah, sí, es el de uh -huh. marcha. Es un poco para introducir esto de es lo que estabas hablando, ¿no? A veces es tan complejo hacer un procedimiento legal en la oficina de extranjería cómo aplicar una convocatoria de la institución pública cultural española. Es decir, son niveles complejos de burocratización que implican barreras para nuestros cuerpos para acceder a estar en estos espacios culturales. Entonces, a veces es un, una odisea tan difícil como la de obtener los papeles, uh -huh. como obtener una residencia, ganar una convocatoria, cumplir con los requisitos, etcétera. ¿no? Por eso también usamos caminos alternativos para la creación, ¿no? como en espacios periféricos o en espacios de opacidad. Y esta es un poco el ejercicio de esta práctica de comunalidad que realizamos, que implica un estar afuera, también un estar adentro, en ese lugar intersticial también. ¿no? Este video refleja eso. Sí, lo lanzamos, por favor. No, ah, pero es que es, es, es, es por lo de Aguilera, pero no por nada más. ¿no? Cristina también. El apellido. No la paso es igual a <risas> es un poco raro. <risas> sí, porque como la cara, tan como se la no ¿Qué sé? no sé. ¿Qué es sé. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es lo es es Y una lágrima mm. Ya que hemos puesto el vídeo, me gustaría que comentaros un poco, además, qué hacéis desde el colectivo Ayú. Sí, y... un poco entender la práctica como, artística como una práctica comunitaria, entender uh -huh. también la producción de otras estéticas, de otros imaginarios, utilizar la calle también como espacio de creación, aun cuando la calle también es súper violenta para nuestros cuerpos. O sea, estar ahí en la calle es un ejercicio difícil de resistencia y más cuando... Estamos de, de manera irregular en, en este estado que estamos con, con policiamiento de nuestros cuerpos constantemente y partimos de, de este lugar de inexistencia como un lugar también de potencia, ¿no? como estos lugares de los márgenes, como lugares de creación también, lugares de potenciar como otras ideas de resistencia anticolonial. En este caso era una marcha del orgullo crítico y recordábamos el proyecto colonial como un proyecto de heterosexualización obligatoria de nuestros cuerpos y cómo mezclar esto con sexualidades ancestrales, realmente esto fue un taller de sexualidades ancestrales que realizamos y luego una activación en el espacio a partir de hacer una arqueología de todas esas sexualidades o construcción del género fuera de la construcción colonial del género y luego a partir de la construcción del cuerpo, la invención del cuerpo hacer una intervención en el espacio público como, como un cuerpo colectivo también, ¿no? reivindicando el baile, los atavíos, eh, el make-up también como parte de nuestra propia ancestralidad y así producir un imaginario también otro ¿no? como, y, y en este lugar intersticial Si bien aquí estábamos en, residentes, eh, en residencia en Matadero, Madrid, luego nosotros venimos de la calle, siempre hemos estado allí haciendo eh, arte y activismo. Entonces, cuando entramos en la institución, perfecto. Eh, un, un proceso que es tensional también, porque es como un proceso de tensión y de diálogo que me parece interesante. Y también volver a la calle como, como el lugar de donde venimos. Entonces, estar en este adentro y afuera, en este entrar y salir, creo que es un lugar también importante, sobre todo desde nuestros cuerpos también migrados, ¿no? que estamos en este lugar entre el aquí y el allá. Uh -huh. Eso no me entiendo porque sí. quiero ver sí. también lo de la comunidad. Sí, luego seguimos comentando ese tema, pero bueno, podemos pasar ahora a, a conocer un poquito más el, el trabajo de Paloma. Sí, bueno, de hecho, de, de, de lo que comentas, ahí me gustaría pues, incidir ¿no? en, en, en todo lo, no sé, la belleza de, de la comunidad. ¿no? de que creo que es algo que saben muy muy bien las comunidades migrantes y racializadas que es que no puedes sobrevivir solo no puedes sobrevivir sola o sea jamás en la vida eh, cómo lo vas a hacer si no tienes el estado no tienes ya o sea, no tienes nada eh, entonces, bueno, ese proceso de, de ayuda, y de hecho estaba el otro día hablando con, con Nayare, con Nayare y Soledad, que aparece ahí en el, en el vídeo, justamente eh, me estaba contando eso de, de jo, pues especialmente, por ejemplo, si, si la IKI gana una, eh, una, una convocatoria y todo, intenta sí o sí que, que las demás entremos en el proyecto de una forma o de otra. Porque, claro, las que tenemos papeles o las que tenemos currículum, o las que tenemos, vamos a conseguir eso. Todas las demás no. Pero si estamos aquí, no es solo, no es solo por. Por, no yo como persona individual, sino que es que nosotras, o sea, yo no estaría aquí si no fuera por todas las demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, un poco este, eh, también el encuentro, no quería que, que fuera como algo súper, súper colectivo. Y, y bueno, os voy a enseñar como algunas imágenes, entonces, si, si podéis poner la presentación, vale, hasta ahí. Entonces, bueno, el, el cartel, ¿no?, que es Woman, Woman, eh, primer encuentro de la diáspora china en España. Sí, vale. Eh, fue... Fue en 2019, fue también en, en Matadero. Eh, en Matadero también está el colectivo Conciencia Afro, que, que bueno, estaba hablando con uno de los portavoces, con Jason, el otro día y también me estaba contando un poco que consiguieron eh, tener un espacio ahí durante todo el año gracias a que había una persona trabajando ahí que tenía cierta sensibilidad que era de origen eh, también migrante porque si no, según él, habría sido totalmente imposible. Porque muchas veces... Eh, de nuevo, me remito a ese desconocimiento de cómo se eligen los proyectos, cómo se eligen las cosas. No, no, no lo podemos saber, ¿no? Pero sabemos que, que la sensibilidad española está construida desde una desmemoria, uh -huh. desde una, eh, de, de un legado que no, que no se reconoce, ¿no? Entonces, bueno, eso me, me parece súper importante, la verdad. Eh, bueno, este es un poco el, el programa, ¿no? Hicimos primero un, un día eh, que fue solo para, la, solo para la comunidad china y, fue otro, y otro día en abierto. ¿no? Entonces, los temas que tratamos son, son distintos. ¿no? El primer día eran temas como más, eh, por ejemplo, bueno, somos días por a, un poco acerca de, de nuestras identidades propias, eh, feminismo y LGTB, y, y el segundo día sí que era más acerca de, de poder tener una conversación, no una conversación con eh, todas las personas blancas que quisieran ¿no? venir a venir a conversar y, y no sé, yo la verdad es que creo que fue súper interesante. Eh, aquí hay eh, algunas imágenes eh, y hay un vídeo, lo voy a poner un trocito, uh -huh. no no mucho, voy a poner un trozo, pero bueno, es que me encanta. nos vamos a así a enrollar un montón, pero bueno, también eh, me, encanta, me encantan estas imágenes porque también es como, jo, estoy harta de ver solo imágenes de personas migrantes o racializadas muriéndose o tristes o fatal, mm. o hablando solo de racismo, no sé qué, y es como necesitamos poner vídeos, sabes, de que también pues bailamos y cantamos y, y, y, y, y estamos súper contentos y estamos... Eh, haciendo cosas hermosas a, a partir de, de esa herida, ¿no? Eh, bueno, es, eh, quería poner una diapositiva de, de Quantou, no, no sé bueno, si la conocéis, esa, esa autora de de cómics interesantes que ya habla un montón acerca de, de la identidad ¿no? y de nuevo recuperando lo que decía al principio, ¿no? de, de qué es lo que tenemos muchas en, en común o muchos colectivos, no es que estamos hablando de estos conceptos muchas veces de identidad diversa, de familia, del racismo por supuesto, eh, de, de, de un montón de cosas. Eh, bueno, esta, justo esta performance, la de Somos Diáspora, que fue la primera con la que inauguramos el evento, me pareció no sé, fue, fue, para mí fue especialmente, eh, no sé, interesante, conmovedora. Eh, eh, ellas cuatro, ¿no? Y un poco intentaban explicar qué significa ser diáspora, porque, claro, de nuevo todo el tema del lenguaje, ¿no? Somos diáspora, somos chinas, somos españolas, ¿cómo resignificar todos estos términos? Eh, también es un debate ¿no? dentro, dentro de esto. Y este es otro evento que, que hicimos, eh, también como la red de diáspora china, y fue el primer... El primer Furiasia, que, sí, sí. que bueno, este año ha sido el, el Furiasia en Barcelona, sí. que ha sido como un, un festival con, bueno, con poesía, con música. Pero el primer Furiasia fue este, este evento muy pequeñito, en Casino de la Reina, en colaboración con Sorracismo, eh, sí. donde invitamos a, a Rodrigo Campos, que es de Tusanaje, que es una organización peruana, también de, de, bueno, de, trata temas relacionados con la comunidad chino-peruana. Y, y fue súper interesante y bueno, os lo quería traer para, no sé si alguien aquí ha oído hablar del Furiasia, pero que fue este el germen, ¿no? Uh -huh. de, de, bueno, una foto aquí súper antigua como del primer Furiasia y este es el Furiasia que fue el 11 de julio de este año en, en Barcelona y, y bueno... Mmm, hay, hay un vídeo, de Furiasia, mm. pero bueno, no sé si lo podemos poner después. Si quieres poner un poquito y... y vale, me... perfecto. Asco. lo, lo bueno, Ponemos un poquito de, de cómo ha sido. es La primera edición de, de lo que sería pues eso, el, el festival furia. grande, ¿no? Que tuvo su origen en ese pequeño acto ¿no? que hubo en la orientación de la reina, que ya en ese momento estábamos pensando, oh, furia Asia, qué nombre más guay. ¿No? Como que viene de, de esa furia de Asia y de, bueno, todo eso y... oh, no, no sé, la verdad es que es súper interesante. Y de nuevo todo esto viene de, de poner en el centro la la cultura asiática, ¿no? uh -huh. de, de, de un poco lo que lo que estamos intentando hacer ¿no? con, con nuestras prácticas y creo que sí que va en vía de, de decolonizar, ¿no? Sí. Claro, vale. la, la siguiente pregunta que os quería hacer es ya una vez que estáis dentro, o sea, ¿qué, qué hacéis desde dentro? ¿no? Pues está claro que hay un momento en el que estás fuera, eh, sí. la invisibilidad, desde ahí quizá puedes hacer unas prácticas más radicales o más sí. experimentales, pero ¿cómo os relacionáis eh, con la institución, una vez que, que, que ya estáis dentro, ¿cuáles ¿cuál creéis que, sí. que son? No sé, voy a comentar algo de Furia. sí que me encanta el karaoke. <risa> Había un karaoke, que para mí es un karaoke anticolonial, que es increíble, una versión de Britney, de Toxic, <risa> pero versionada, increíble. Y terminabas con esto, el festival, terminabas haciendo un karaoke, cantando Toxic, uh, pero era racist, cambiaban Toxic por Racist, que, y, y era increíble porque, lo enlazo con tu pregunta, todas las estrategias que tenemos que utilizar para introducir discursos críticos en las instituciones y no ser censuradas. ¿no? Como, eso es un ejercicio de inteligencia ancestral, ¿no? como lograr entrar, que es difícil, ¿no? uh -huh. eh, y una vez estás adentro, cómo dialogar, tensionar, mantener tu posición firme y crítica, Evitar la tokenización, y hago publicity para después de esto, vamos a tener un taller sobre esto. Como no ser instrumentalizada desde la institución, fagocitada, whitewashada, o sea, como blanqueado, edulcorado el, el discurso, que es todo un trabajo, y además producir obras. ¿no? Como hacer un trabajo de pedagogía ¿no? con las gestoras culturales, cómo comunicar, o sea, como. Es bastante complejo y difícil. Recuerdo que escribí un texto con... No sé si está en la Biblia de allí, pero lo mandé también. Uh, con la plataforma de artistas de Cataluña que se llama ¿Qué pasa cuando entramos? ¿No? Y es un poco esto, ¿no? Como los diálogos y las tensiones que existen al momento de entrar en la institución, que tienes que negociar eh, tu práctica artística, tu, tu realización estética, tu estética y cómo la institución puede ceder a veces y a veces no. Yo recuerdo que, que inclusive también formó parte, colaboré mucho tiempo con, con Ciencia Afro en Matadero Madrid, el IU también estuvo en Matadero Madrid, y una de las cuestiones más difíciles era cómo garantizar espacios no mixtos, raciales, dentro de la institución. ¿no? Cuando y, y ha, ha habido mucho debate sobre esto ¿no? y cómo enunciarla públicamente, que eso es lo más difícil, hacer una comunicación pública donde diga esto es solo para la comunidad asiática, esto es solo para la comunidad negra afrodescendiente, así como existen espacios únicamente feministas, transfeministas, etcétera, que, que además decir esto es como impensable, como utilizar estas analogías incomparables, pero es, son como estrategias que utilizamos para dialogar con la institución y permear y que de alguna forma exista medianamente cambios, medianamente es como una revisión crítica de las bases de la convocatoria, por ejemplo, de cómo comunicar o de cómo realizar tratos inclusive dentro de la institución, interseccionando además género, raza, porque esto también, o sea, como es inseparable, ¿no? Como como entender una cosa básica que puede ser para unos cuerpos para otros no, como este binarismo en los baños, por ejemplo, romper esto, recuerdo que una, cuando entramos a Matadero por primera vez, que somos un colectivo de personas trans, lo primero que hicimos fue hackear los baños, intervenir todas las señaléticas del, de los baños. ¿no? Como, y la excusa era, no, es una práctica de intervención artística, sí. que sí, pero al mismo tiempo es una práctica de okay. pedagogía en la institución, es una práctica de autorreparación de encontrar todo un, un mobiliario y toda una arquitectura cisnormativa normativa que genera una violencia hacia nuestros cuerpos, pero que la institución no lo comprende, porque aquí está este baño y este baño, me explico, entonces... ¿Y el, y se, y el hackeo llegó a...? Funcionó, funcionó sí, sí. al menos en el espacio de residencia, porque bueno, mata es un monstruo, uh -huh. tiene miles de baños. Ya. Yeah. ¿no? <risa> Por lo menos en el espacio donde estábamos las artistas, eh, logró funcionar, ¿no? Y fue interesante porque recuerdo que colocamos intervenciones de cuerpos no binarios ancestrales, digamos, uh, de cerámicas, de representaciones visuales. Entonces otros artistas decían ¿a ¿qué baño voy a entrar? ¿no? Como que había esta confusión de que, ¿cuál es mi baño? Y luego se dio todo un diálogo en las paredes. Se escribían como contestando a la intervención ah. otros artistas escribían también y fue una cosa interesante. Y fue un proceso que parece tonto, pero fue difícil, tenso, mm. como eso por poner un ejemplo. Luego el tema de la comunicación, eh, que, la, que la institución asuma un lugar político, ¿no? también es difícil un lugar político que no sea agresivo hacia los cuerpos migrantes, racializados, trans, no heterosexuales que entramos a las instituciones. Entonces siento que hay una constante pedagogía no paga. Porque, es decir, hay un presupuesto para tu producción de obra, un presupuesto de honorarios y no un presupuesto para realizar pedagogía a la institución blanca. Y es importante reconocer esto como un trabajo también, el trabajo de enseñanza a la supremacía blanca a que evite generar violencia continuamente hacia nuestros cuerpos. Y más utilizando toda la arquitectura de la institución. Totalmente. Además son pequeños gestos que al final fundamentales, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Paloma? Súper, o sea, súper interesante, la verdad. Y, y conectándolo, bueno, con, con Matadero, ¿no? Porque tenemos un montón de historias con, uh -huh. con Matadero, ¿no? También esta, esta decisión de hacer este encuentro en, en, en Matadero, de ver que es una institución que tiene... Bueno, que, que eh, Conciencia Afro estaba ahí, ¿no? que Ayu estaba ahí, que como todas esas relaciones ¿no? ya directamente nos, eh, nos animaba. Pero estoy totalmente de acuerdo en que hay todo el rato esta serie de, de tensiones. ¿no? Y, y me encanta esa última idea que has dicho de, de que, que no se vea todo el rato como, como que son las instituciones las que nos están como haciendo el favor a nosotras mm. y que nosotras nos tenemos que adaptar. O sea, no. Reconocer eso de que nosotras estamos siendo agentes culturales que estamos aportando un montón, que estamos enseñando a las instituciones cómo eh, pues ¿no? hacer eventos culturales que aporten con eh, la diversidad que tiene la población de España. Y lo conecto con una idea que dice Xiro Xiao, que es del colectivo Liwai, que es el colectivo chino de, de, de Madrid, que bueno, ella, decía, ella decía precisamente eso, no de, de, Jo, o sea, ¿quieres que la comunidad china vaya a tu evento? Pues contrátame, ¿sabes? Contrátanos. Claro. O sea, contrata cuenta además. Cuenta con la comunidad china. Cuenta con la comunidad china en tu equipo. En, en, integra a las personas migrantes y racializadas en los espacios de poder, en los espacios mm. de decisión. Eh, no todo el rato... Bueno, que seamos pues, aquí los, los que hacemos eh, sí. este evento así, súper folclorizado, toda esta estética, sino que seamos también nosotras las que decidamos, ¿no? Mm. Porque nosotras somos las que sabemos exactamente qué es lo que a lo mejor le, le, le puede gustar, ¿no? Eh, pero, bueno, también recuperando lo que, lo que te comentaba del de, de portavoz de afro de Conciencia Afro, de Jason, me decía eso, ¿no? Que muchas veces cuando se presentan proyectos que son claramente antirracistas o muy dedicados a ciertas comunidades o que hablan eh, o tratan conceptos como son ahora mismo, como, como tan difíciles, no tan polémicos, eh, género, como todas estas cosas, muchas veces son proyectos que son rechazados y muchas veces no se sabe, no sí. se sabe por qué. ¿no? Entonces, estamos como todo el rato en, ese, en, ese constante, bueno, en, esa, en esa constante tensión ¿no? con, con las instituciones. Sí, también está la, la idea del, del apoyo a los proyectos en el largo plazo, ¿no? que hablábamos ayer, que al final, bueno, pues... Eh, la no separación política y cultura ¿no? hace que al final, bueno, aunque pueda haber apoyos ¿no? durante determinado momento, luego estos cambian y al final no se pueda desarrollar una verdadera continuidad ¿no? de, de, de, estos, de estas prácticas. Y si puedo añadir sí. como una, una última cosa. Eh, también eh, el hecho de que sea tan difícil acceder a ayudas institucionales, acceder a espacios institucionales, también hace que, que, bueno, que, que muchísimas de estas cosas son totalmente independientes, autogestionadas claro. y esa, esa cantidad ¿no? de proyectos que son todo autogestión, que son autónomos, también indican la extrema precarización del sector, Total. que por supuesto el sector cultural, como en general, ¿no? los trabajadores culturales están en una posición súper precaria, pero encima las personas migrantes racializadas que no más. tienen contactos, que la, la, o sea, aún más, no uh -huh. es decir, aún están en ese estado de, de vulnerabilidad extrema, entonces... Bueno, no o sé, sea, hay como un montón de proyectos súper interesantes que, que, bueno, son, son totalmente autogestionados. Y, y en esa autogestión, así aprovecho un poco lo que estás contando, ¿cómo utilizáis? Entiendo que, de repente, Internet ¿no? o mm. es una herramienta importante. Sí. ¿Habéis conseguido como visibilizaros más? ¿Cómo la utilizáis? Sí. Eh, para nosotros es importante la red y a veces, luego de esta pandemia ayer, recordando la charla de ayer, de esta temporalidad y el espacio-tiempo que, que se borra, ¿no? Tanto, yo veía esto y no sabía si era Madrid, Barcelona, como, como esta cosa del de borramiento del, del el aquí y el ahora copresencial, eh, ha ayudado de alguna forma a fortalecer vínculos, como con muchas comunidades a lo largo del territorio español y fuera también, sí. y, eso, y eso es importante, y también de pensar estrategias a autogestivas, comunitarias, críticas, de una imaginación radical también, para poder enfrentar todos estos obstáculos de la supremacía blanca. Es decir, cuando una institución saca una convocatoria y está conformado con solo eh, jurado blanco, personas blancas españolas, y solo las personas seleccionadas son personas blancas españolas, ¿qué es esto? Es una reproducción de la supremacía blanca en sí misma. ¿no? Y luego viene la otra operación, ¿no? Entonces, esa operación que realizamos nosotras es una operación de resistencia. No por eso vamos a dejar de crear. Claro. Sigan creando. Nosotras podemos existir en otros lugares, que es difícil, sí, que es precario, sí, que no es lo ideal, sí, pero estamos allí, ¿no? Y yo siento que este ejercicio de generar comunidad tecnoafectiva, comunidad palpable es importante para generar posibilidades múltiples. ¿no? Yo la semana pasada estuve en Sevilla, una ciudad que me parece súper violenta, que es una cosa, hay una cosa hermosa, pero hay una cosa muy violenta del pasado colonial. O sea, tú llegas al aeropuerto y hay como una reivindicación del de puerto, del descubrimiento, esta huelva, etc. Tiene una memoria colonial muy fuerte y el colectivo IU para esta exposición que hicimos en Matadero y luego en la Bienal de Sydney, de Devuélvanos el oro, Revisamos el archivo de Indias, estuvimos en el puerto de Huelva de las Carabelas haciendo como eh, rituales para otorgar otro sentido a estos espacios de mucha violencia. Y la semana pasada un colectivo que no conocía, que solamente son personas trans, eh, disidentes sexuales, migrantes, me escribieron por internet, ¡ay, queremos estar contigo! Y eran cuatro personas, era un colectivo muy pequeño y me dejó una sensación distinta y de, de arropo y de solidaridad que están haciendo allá en, en Sevilla, pese a toda esta monumentalización del dolor que existe allí, había como otra dinámica muy micro, y esto fue posible también por las conexiones de Internet, ¿no? y claro. la gente de Colombia, gente de Perú, mm. era unas cosas muy hermosas y muy periférica Somos, y, como ínfima, invisible, ¿no? y, ahí, mm. y ahí lo conecto con esto de, de la... Pregunta que decía es la importancia de la visibilidad y también la importancia de la invisibilidad, que a veces la visibilidad implica un riesgo para nosotros, ¿no? Como siempre hablo de esto, ¿qué pasa si yo camino por la calle y me ve la policía? ¿Y qué pasa si no me ve? Entonces, yo me siento más a salvo cuando no me ve y es el mismo efecto con la visibilidad y la invisibilidad, ¿no? Yo siento que a veces hay momentos de, de invisibilidad como una estrategia de autoprotección, de autopreservación y de desaparecer de este, de este mundo que también es fagocitante, te consume constantemente, consume tu cuerpo, consume tu energía, etcétera. ¿no? Entonces, como una forma de preservación también y de producción y creación también es la, lo invisible. Sí, ayer hablábamos, ¿no? me estoy recordando la charla de ayer de Locus y la Bonamort, sí. ¿no? esa idea como de, de cuando, cuando lo invisible parece que, que no exista, ¿no? pero también sí. al final lo invisible también es una forma de, de resistencia y de protección. En tu caso, Paloma, ¿también las redes de alguna manera han, han, han permitido...? Sí, totalmente. O sea, yo creo que... Eh, bueno, ya, ya de primeras, o sea, yo soy de un pueblo pequeño en Valencia, ¿no? donde crecí sin referentes, ¿no? Que, que claro, tú quieres dedicarte a algo artístico, pero no sabes cómo hacerlo porque eh, pues, eh, las artistas que te gustan es que no tienen nada que ver contigo, o sea, nada, cero. O sea, han nacido en, en ciertas condiciones, sus obras son muy interesantes, pero, pero tú dices, quiero hacer algo que tenga que ver con, pues, eh, con eso, con identidad diversa, con, eh, pues, con la historia de migración ¿no? de mi familia. Y, y yo creo que las redes sociales, eh, muchísimas personas que hoy en día pues, son mis referentes, mis referentes, las he conocido a través de ahí. Y, y, y jo, pues, estoy súper contenta de haberte desvirtualizado porque, eh. Eh, claro, hace un montón ¿no? que, eh. que, que nos seguimos y que y que estamos que no sabemos dónde estamos, Madrid, Barcelona, Valencia, y por fin, en encuentros, en foros como estos nos podemos desvirtualizar, pues, pues es genial. Y, y, y poco a poco eh, nos hemos estado dando cuenta de de lo solas, de lo aisladas que hemos estado durante muchísimo tiempo, porque es ahora mismo ¿no? donde, en parte, gracias a las redes sociales, ¿no? como comentabas, nos estamos conociendo, estamos viendo otros proyectos, colaboraciones y nos estamos inspirando mutuamente. Y, de hecho, eh, puedo comentar como súper rápido como sí. algunos proyectos súper interesantes que, que he visto últimamente y que los he traído para que los tengáis en el mapa. Entonces, bueno, en, en Furia se inauguró el festival con un monólogo de una actriz eh, catalana eh, que su padre es japonés se llama Sonia Sonia Masuda y, y bueno ella en su en su monólogo pues hacía una crítica muy interesante hacia, hacia que en muchas películas y series, el único personaje que no habla es un personaje asiático, porque siempre es el personaje que es súper misterioso o que es súper tímido, ¿no? Y, y bueno, ella, su primera obra de teatro es esta, This is not here, reimagine Yoko Ono. Y me parece súper interesante ¿no? entrar en el tema de las narrativas ¿no? y de reescribir cosas y de averiguar eh, de, de nuevo, recuperar memoria, recuperar cosas del pasado. Ella se sintió muy inspirada y, y sospechando mucho de, de por qué todo el mundo odia a Yoko Ono de por qué se piensa que ella, sin ser de los Beatles, o sea, destrozó a los la Beatles culpable. y todo. Y, y en esta historia, que es una historia, eh, bueno, que habla del racismo hacia las personas asiáticas y también de la misoginia y también de todo esto, pues, pues habla un poquito de esto a través de la figura de, de Yoko Ono, eh, Ana Fuchs. Eh, fotógrafa de origen, de origen filipino, pues está preparando un fotolibro donde intenta eh, recuperar la memoria de su tío filipino gay que emigró a España en los 80 y lo relaciona con, con ahora mismo ella sí. los últimos años en, en Madrid en una comunidad queer eh, racializada. Un proyecto súper interesante, un fotolibro que saldrá a finales de este año gracias a una beca de, de Matadero. Eh, bueno, si ha sido un proyecto eh, de, en otro espacio, no, superinstitucional, porque llegó a los llegó a los goya, no, le hice le hice una entrevista acerca de por qué por qué es interesante, ¿no? y por qué es interesante llegar a espacios de también de, de poder, Juan, que ya le hemos comentado, ¿no? que tiene estos cómics, eh, un, eh, bueno, un proyecto, una instalación de sin Show donde habla. De nuevo de comida que me parece súper súper importante ¿no? en, en nuestras comunidades y de cómo, cómo heredamos nuestra historia familiar acerca de esto. Etsulama eh, quiere decir has comido ¿No? y es como la manera que tenemos de saludarnos en, en chino, ¿no? básicamente no es hola es has comido. <risa> eh, bueno, conciencia afro, por supuesto, eh, Jason individualmente está con, con poesía, con, con derecho de admisión. Y bueno, ya, ya, ya el título, no Derecho de Admisión, habla de, de, de sus circunstancias no como persona, como persona migrante, como persona que ha sido sin papeles, como una vez has regularizado tu situación, eso es una herida y una marca que sigue y que no, no es solo tuya, ¿no? que se extiende a, a toda la comunidad. Y, y bueno, en ese libro él colabora con Heidi García, que tiene, os recomiendo muchísimo eh, visitar, visitar su web. Eh, Estoy pasando esta presentación súper rápido porque mm. no, no, no nos queda muchísimo tiempo, pero si alguien quiere la presentación me la, me la puede pedir. Y, y bueno, no sé, como intentar mostraros que, que jo, todo el mundo está haciendo cosas. O sea, que, que la invisibilización que sufrimos es muy grande, pero aparte, eh, pues un poco como has dicho, ¿no? que, que, que aún así pues da igual, que seguimos haciendo cosas, ¿sabes? Que, eh, que no hace falta, ¿no? tampoco está en grandes espacios y tampoco hace falta mostrar, mostrarlo todo. ¿no? Yeah. Este proyecto en concreto está, no, no está acabado, está en su web y, y bueno, os lo recomiendo absolutamente. Es una, un, una conversación poética ¿no? entre lo que es pues, el pelo afro y la flor. Y, y bueno, pues más o menos. No, Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, que es fundamental por lo menos estar en estos espacios y, y, y mm, mil gracias por, por compartir con, con nosotros. Yo no sé si el público tiene alguna pregunta eh, que os animo ya que a, a participar. No sé si hay algo que, que os apetezca compartir. Nadie se lanza. <risas> Nada, hoy... Tienen miedo. Están eh, dormidas. Bueno, no a ver, son, nos queda muy poquito. Eh, yo quería preguntarles, pero no sé si... Bueno, muy brevemente, uh -huh. ya que estamos hablando de retos, si hay algo sí. que, que se nos haya olvidado o que queráis destacar o que creáis fundamental que, que no que, que recordemos ¿no? Para, para el futuro de, de la sí. cultura, algo que se os ocurra importante, y luego ponemos ya como broche final otro vídeo que tenemos preparado de Iquillos y Paloma nos va a leer un, uno de sus poemas. Sí, yo, yo respondería con este vídeo, ¿no? Como que el reto es producir futuridades posibles, ¿no? Como generar viajes en el tiempo hacia el pasado, reinventarnos y seguir pensando, apostando en la vida, ¿no? Estamos en un mundo sobre todo atravesando una pandemia un mundo que es antinegro que es antitrans que es antiindígena antipersonas racializadas entonces cómo pensar en la vida y pensar en el futuro y reinventarnos constantemente ¿no? nosotras eh, un colectivo de personas queer que también hago parte y organizamos fiestas eh, solamente para personas queers y vivimos en lugares de precariedad y siempre soñamos con otras posibilidades, ¿no? Y soñamos con, me recuerda esta, esta frase, creo que era La Paz que utilizaba esto, como nunca tendrás una casa en tu puta vida, ¿no? Algo así, ¿no? Y como que siempre me resuena eso y siempre decimos, ni siendo una puta en esta vida, tendríamos una casa en esta puta vida. Pero aún así, no, dejemos que nos arrebatan la posibilidad de soñar y crear, ¿no? Y con, con materialidad desde la precariedad, pero no necesariamente deseando estar en esta precariedad. Y este video, creo que, que vamos a mostrar ahora, es el, o, el otro que, que estaba allí. Es un poco un ejercicio de imaginación radical, es un poco un ejercicio de futuridad radical, es un poco un ejercicio de escapabilidad, inclusive, de escapabilidad a las condiciones materiales de precariedad que viven y vivimos muchos cuerpos migrantes, queers, racializados. ¿no? Y que esa, ese lugar de existencia no es un lugar imposible para la imaginación radical. Y cuando quieran, ponen el video. Tranny from Tranny House We are here because we are not queer. We are a tiny, tiny House we House Tony, House House Tony, Johnny, Johnny house, we need the house Johnny, Johnny house, we need the house, Johnny, Johnny house. que también implica una creación utilizando también materiales que tienen que ver con nuestra ancestralidad, ¿no? el cartón derivado de la caña de azúcar, la caña de azúcar de la plantación, y a partir de ese material que parece descartable construir una casa, que también a veces, mucho, muchas veces las casas de los homeless están con cartón porque te ayuda a aguantar el frío. Entonces, como pensar esta futuridad también viajando al pasado y con placer que exista la persistencia del placer también. Es decir, cuando hablamos del dolor de la herida colonial, también hablamos de boguear el dolor, es decir, como vivir en ese lugar incómodo, de tener un dolor, una incomodidad, pero aún así encontrar el placer en esta incomodidad y esta incomodidad es este mundo que, que estamos viviendo uh -huh. ahora. Y eso, gracias. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Y Paloma, ¿cuál sería tu reto y, y terminamos con tu poema? Mm si se te ocurre ahí. Eh, si Nada no. más que ahí. <risa> eh, no, bueno, realmente muchas veces cuando me preguntan acerca de, de, bueno, ¿no? Como de diversidad, inclusión, todo esto, porque está como súper de moda, ¿no? En plan, ¿sabes? Pon una persona racializada en tu anuncio, o en, mm. en tu evento, ¿no? Pon todo eso, ¿no? O sea... Intenta hablar siempre de que no es una cuestión de que ahora incluir ¿no? esté de moda, de que tenemos que ser inclusivos, sino que es una cuestión pues, de justicia social, ¿no? de que estamos fuera en las calles y las calles son súper diversas. El metro, eh, un montón de espacios, los colegios, ¿no? cuando, cuando eres pequeño cada vez más en determinados barrios. Hay gente pues, de, de todas partes, de todas las culturas y luego vas avanzando, ¿no? vas, vas, eh, pues, llegas a la secundaria y llegas a bachillerato y llegas a la universidad y poco a poco te quedas con que eres la única persona racializada o de familia migrante o de origen migrante en tu clase ¿no? de, de la universidad, o en la redacción de tu periódico o en, o en, o en el sitio mm. donde estás. ¿no? Y yo creo que hay, hay un problema grave que tenemos que pensar como, como sociedad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Espero que, que bueno, esta pequeña charla, este pequeño encuentro, nos sirva por lo menos para reflexionar y, y, y avanzar juntes ¿no? hacia ese <risa> futuro... Ideal. Pues nada, terminamos con tu, con tu poema. Sí, vale. Eh, <risa> bueno, eh, June Jordan, que es una poeta jamecano estadounidense, ella, pues bueno, la adoro, tiene un montón de poemas pues, donde habla, ¿no? De raza, género, de, de, de un poco su, su experiencia como mujer afroamericana, y tiene un poema súper guay que se llama Invocación a las minorías silenciosas, ¿no? De nuevo, por este concepto de de minoría de lo que siempre se habla no de las minorías de la inclusión de no sé qué eh, yo al final termino minoría pues lo odio no porque porque es como no somos minorías no somos mayorías somos colectivos que hemos sido minorizados históricamente marginados históricamente y, y bueno un poco como haciendo referencia a ese título de invocación a las minorías silenciosas que ya tiene que es un poema precioso súper cortito yo escribí otro súper largo que se llama invocación a las mayorías silenciosas eh, porque, insisto, somos, somos mayorías, ¿no? Somos mayorías y, y pronto pues, no, nos daremos cuenta. Entonces, bueno, ahí va. El talante integrador de la sociedad blanca es una película de Quentin Tarantino. La sirenita no puede ser negra, es inverosímil, ya sabe usted, no están los ODS y los negros no tienen cola de pez. Hoy invoco a las mayorías silenciosas, hemos venido a robar los trabajos de los mejores ciudadanos, los que pagan impuestos y votan cada cuatro años, hemos venido a robar la manta en la que vendéis nikes, he venido de un love hotel llamado Asia a robarle el primer beso a Harry, he venido convirtiendo crisis en oportunidad apadrinada, tolerada y aleatoriamente parada. He venido a llenar de rostros orientales los catálogos de las ONG, mujeres emprendedoras con los ojos operados, niños, lavaplatos explotados, ceos de éxito, migrantes y racializados. He venido a construir en la plaza del ayuntamiento una estatua gigante de Mao, a ordenar el viento y el agua desde Luan Chi a dar sermones desde el púlpito. Tao, ke Tao, Faceantao. Tao. A vender citas previas para renovar NIES y DNIs. A ver vídeos de Missima Yukio hablando en inglés. Los fascistas de antes sí que tenían clase, joder. Como el mezcladillo de merca mujer, esa soy yo, portavoz del glorioso Partido Comunista. Llámeme Paloma Chen, Chen Paloma Chen Chong Hui, Chiñola Diáspora Hui, Huaxiao huaren. Hoy invoco a las mayorías. Silenciosas. Hoy invoco filtro y traducción, hoy invoco espejo, contaminación, aullido de flamenco, venido de La vociferio fluido en lo impuro, lo mixto, lo mestizo, lo oxímoron, el crisol. Hoy invoco a mis hermanas silenciosas. Nuestra historia está escrita en varios idiomas, los que solo entendíamos en la infancia. No nos pertenece nada, excepto la patria imaginada y la suave cadencia de las sentencias intraducibles. Os pues espero a vosotras y a las otras sí, a vosotras, a todas, las de las mayorías silenciosas, las de las identidades fronterizas, las del alto al fuego, a nosotras, porque mi casa es vuestra casa, porque mi casa nunca está cerrada, porque nuestra casa, como nuestra herida migratoria, deberá quedarse siempre abierta.